Así es, muchísimas gracias. Cobertura Total Telenor Semana Santa 2023. En nuestro recorrido durante estos días, desde el inicio del asueto, hemos estado conversando con los protagonistas, con la gente que desde horas antes, desde días antes, están activos, preparados para intervenir, para estar ahí en los momentos más difíciles que se puedan presentar durante este asueto. Y bueno. Sin duda alguna, desde 1908 ha sido un cuerpo de hombres y mujeres emblemático en este municipio de San Francisco de Macorís, siempre listos para estar ahí presente en cada momento difícil. Luis Elías Esmurdó, general, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra cadena Telenor Semana Santa 2023. Gracias, Vladimir. Para mí es un honor, en nombre del benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, de los seis departamentos que lo conforman, la guardia permanente, apoyo empresarial, ingeniería estructural, departamento voluntario, departamento de bomberitos y departamento de ASONE, comunicación de 11 metros. Nosotros estamos acuartelados aquí, dando todos los servicios. De... Nosotros tenemos el compromiso, no solamente de incendios, de fuegos forestales, de rescate vehicular, rescate acuático, rescate en altura, espacio confinado sino todo lo que tiene que ver y todas las emergencias que se presenten, tanto en la ciudad como fuera de ella. Y nuestra misión es el servicio, nuestro compromiso es el servicio, nuestra meta es la eficiencia. Y el, el fuego no es cosa de juego, evítalo. Por esa razón, nosotros eh, tenemos aquí acuartados unos 140 hombres, se le ha dado salida, a varias unidades en incendios, eh, con actos de incendios y, sobre todo, a fuegos forestales. Que ahí es que yo quiero que tú, durante el operativo de Semana Santa y después del operativo, en tu programa de panel eh, que Diario realiza en Telenor, dé un cintillo, dé un mensaje, dé un aviso, dé una motivación a las personas para que, por favor, en estos momentos, sobre todo de seca que está afectando el país, no prendan fuego a fincas arroceras, como lo hacen en las carreteras del país, que se ve ese humo cruzando, que provoca muchos accidentes, porque no se ve la vía en las carreteras autopistas del país. También a las fincas de ganado, eh, a los basureros, a, en los patios de la casa. En fin, que eviten lo, al máximo ahora en seca, ahora en esta sequía que nos está afectando, y sobre todo en verano cuando venga la época del año, que incendien maleza y cosas así porque eso es un problema para nosotros y puede extenderse y llegar a provocar grandes calamidades general qué llamado de concientización hacerle a la ciudadanía durante estos días eh, tenemos reporte de que algunas llamadas falsas o faos como ustedes le hacen llamar aquí se han estado registrando incluso hace un momentito nosotros en nuestra labor eh, le dimos seguimiento a uno de los camiones Cisterna que salió y sin embargo Fue una falsa llamada ¿Qué decirle a esos ciudadanos que se prestan A llevar a cabo ese tipo de acción? Primero que los ciudadanos Hay que convencer al 911 De que ellos tienen Un sistema muy sofisticado según ellos De recibir llamadas Que por favor Esas llamadas traten de maquillarla Traten de colarla Como un colador Traten de investigar si realmente son llamadas verdaderas, reales, para no salir a, uni, a salir eh, univers, unidades que salgan a la calle, donde puedan tener un accidente, provocar un accidente o tener eh, pérdidas humanas. Porque que ya ven que hay un F1 y cuando tú vas a lo que es una vela, un velón prendido, que una cortina, y cuando tú llegas allá, nosotros la controlamos porque los vecinos nos ayudaron. Esas son falsas alarmas y aquí debían comenzarse a penalizar como en otros países civilizados de Estados Unidos y de Europa, que el que haga una falsa alarma sí se le ponga una multa de X cantidad de pesos y así se va a encontrar un poco más problemas problema, porque lamentablemente nosotros estamos destruyendo por la llamada del 911, eh, reales o no, nuestros vehículos están saliendo ahora mayor cantidad de veces que antes, están saliendo el personal que se cansa más, se fatiga más y una serie de cosas que nosotros queremos hacerle ver que el 911 tiene que tener más control de eso porque antes nosotros salíamos por la llamada directa a nuestro teléfono y lo confirmábamos y eran casos reales. Ahora son muchos que son ficticios, falsos, y ellos creo que deben controlarlo. Finalmente, General, hoy es Sábado Santo. La humanidad todavía permanece de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Será esta mañana, domingo de resurrección, donde se vuelva a la normalidad. Días primordiales. Sábado, domingo, para concluir esta semana, este asueto. ¿qué pedirle, qué orientarle a la ciudadanía? Bueno, antes de irse, yo le sugiero que chequen bien su vehículo, desde la goma hasta el aceite, el agua, las luces, la batería, que no lleven bebidas alcohólicas ni tomen mientras manejan, y todo tipo de envase, no importa que sea de vidrio, de plástico, no llevarlo delante del vehículo, sino en el baúl y mientras vaya a su destino conduciendo, no tomes espere llegar que en la casa le dejen la llave, una copia a su vecino más cercano, más querido a un familiar cercano o a una gente amiga que desconecte todos los efectos eléctricos que tume la luz eh, cierren la llave de paso del agua la del gas y que den su casa eh, vigilada por una persona, como les dije para los ancianos que coloquen la medicina en un botiquín de mano antes de tiempo y para los niños también que si van a la playa eh, en horas de las 11 a las 3 de la tarde no se bañen porque pueden quemarse o pueden llevar eh, la prevención de los protectores solares de la piel y a la vez también que cuando estén en la, en la playa a río a arroyo en casa de campo de verano que por favor eh, mantenga la prudencia y la moderación que en las playas y los ríos no se, eh, eh, vayan a bañarse embriagados y cuando coman que esperen una hora, hora y media para hacer la digestión y no irse al mar o al río a lanzarse por una mala digestión que pueda provocarle un problema y cuando termine la semana santa que lo hagan con prudencia, un regreso feliz que manejen con prudencia que respeten las señales de tránsito y ojalá Coloquen los niños detrás siempre con su cinturón, seguridad, todo. Y ojalá que esto pueda eh, eh, tener un desenlace feliz el domingo con un regreso feliz a sus hogares y que todo lo encuentre bien. Nosotros estamos aquí sirviendo lo que les dije ahorita, pero también hay departamentos como los voluntarios, apoyo empresarial y los bomberitos que cubren todas las actividades litúrgicas que la Iglesia Católica realiza en la catedral, en la parroquia San Martín y en la demás parroquias, ayudando en la viabilización del tránsito. Eh, han participado del lunes santo hasta el sábado en toda y cada una de las actividades, dándole la ayuda necesaria. Somos Cuerpo de Bomberos. Muchísimas gracias, General Luis Elías Esmoldón. Claro claro. 18 de claro. septiembre de claro. 1908, claro. se claro. forma el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Este grupo de hombres y mujeres que día a día se entregan en cuerpo y alma, sin claro. importar claro. situación claro. alguna, para estar ahí en los momentos más apremiantes, en los sí, momentos más difíciles. Aquí están ellos, esos hombres, esas mujeres que salen montados en esos camiones del color verde, el color de la esperanza, con centellas, rojas, indicando que se trata de una emergencia. Y detrás, los futuros, los jóvenes bomberos quienes se forman para también llevar ese gran legado que durante todos estos años ha llevado a cabo este cuerpo de bomberos, de esta localidad en la provincia de Duarte. Cobertura total, Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Continuamos.